Ay, miramos los acontecimientos que pasan día a día Que uno se queda aterrado De cómo varias formas de hacer las pantomimas que hacen las dictaduras Pero todas conllevan al mismo lugar Es un estilo de el mismo modus operandi Vemos cómo pasaron las elecciones regionales en Rusia Y las compara uno con Venezuela y las compara uno con Nicaragua Y es la misma vaina por eso sale aquí Maduro, uy, felicitaciones, definitivamente el Kremlin está muy bien respaldado, la gente sigue a, a Putin. No olvidemos que después de que se prendió la guerra con Ucrania, los mismos rusos salieron a manifestarse, pero desafortunadamente esos que salieron a decir no a la guerra están ahorita detenidos. Entonces yo quiero que ustedes hagan un pequeño análisis. Y van a entender lo que yo les estoy diciendo. ¿En qué se les parece estos acontecimientos? El dictador Nicolás Maduro felicitó a Vladimir Putin por la arrasadora victoria de su partido. Oígase bien, la arrasadora victoria de su partido en las elecciones regionales en Rusia. Caso parecido a Nicaragua y Venezuela. Maduro expresó que los resultados de los comicios que se celebraron con escasa presencia de candidatos opositores y poco interés ciudadano reflejan un contundente respaldo del pueblo ruso que ratifica el indiscutible liderazgo del mandatario Vladimir Putin. Ojo, comencemos a analizar una cosa. Unos comicios que se realizaron con escasa presencia de candidatos. Obviamente candidatos opositores. ¿Por qué? Y a qué se les parece. Los candidatos opositores que más le hacen mella a Vladimir Putin o están escondidos, o están en el exilio, o están detenidos, o están inhabilitados. ¿A qué se les parece eso? ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó en Nicaragua, con las elecciones de Nicaragua? Que tres candidatos a la presidencia que estaban muy cercanos a darle una buena batalla a Daniel Ortega, ¿no están presos? ¿Qué pasó en Venezuela? El caso de Varinas, pierden y vuelven y repiten las elecciones, y les tocó perder otra vez porque el pueblo se manifestó porque ahí sí ya no podían taparlo porque ya sería el descaro. Pero es exactamente el mismo modo de La gente ya no sale a votar, ya le da pereza, porque salir a votar para qué? Es un voto perdido. Esto es de ver y no creer. El presidente ruso Vladimir Putin triunfó con su partido en las elecciones regionales, primero con la escasa presencia de candidatos opositores, y eso es de entender porque los que realmente hacen contrapeso, vuelvo y digo, están escondidos, perseguidos o sencillamente inhabilitados para participar y pues sin opositores cualquiera gana, por eso también el poco interés ciudadano en medio de la invasión a Ucrania ojo, el poco interés del ciudadano de ir a votar, o sea que si vamos a mirar las urnas, eso estaba desocupado entonces pasó, ustedes se acuerdan que cuando hubo las elecciones en Venezuela, el señor Diosdado Cabello dijo, el que no salga a votar, que no coma. Y ojo, no solamente que salga a votar, sino que salga a votar a favor de ellos, porque como ellos tienen el registro de quién votó, a qué hora votó y por quién votó, que eso, se, eso debería ser escondido, eso debería ser en una caja fuerte, eso no debería ser de interés de ninguno, nadie tiene por qué saber Como una ley Donde cobije que Si usted o yo votamos Por el que quiera, nadie puede entrar sobre eso, solamente suma el voto Y más nada, pero ¿qué pasó allá? Usted, el que no vote No come, ¿por qué? Porque si sencillamente fue y votó Y votó en contra De, de, de la dictadura chavista Entonces, pin, le quitan El subsidio y los alimentos clave, o sea para que coma papita para que coma callado y si no salió a votar lo mismo entonces aquí estamos en la misma posición es algo que retumba en la cabeza por qué pasa esto y por qué sigue pasando y por qué la gente está callada porque la gente no dice nada esto parece una novela pero antes de continuar yo Quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. No importa que nos hagan así, que nos hagan así. Háganos sus comentarios porque gracias a usted nosotros seguimos acá, siendo los número uno, dando la noticia tal como es, sin amarillismos, pero sí con la verdad abierta. Vuelvo y pregunto, ¿a qué se les parece esto? ¿Qué les recuerda? ¿Un análisis? ¿Nicaragua? ¿Venezuela? vuelvo y digo son supuestamente ideas diferentes caminos diferentes pero todas conllevan a lo mismo y es una dictadura búsquenlo en el diccionario búsquenlo en el directorio telefónico búsquenlo en las páginas donde quiera búsquenlo por las redes sociales eso se llama dictadura aquí y en Pekín cuando yo digo a qué se les parece esto en las elecciones pasadas siempre lo hemos dicho en este canal siempre se ha visto tanto en Nicaragua como en Venezuela y ahora en Rusia que utilizan diferentes nombres, pero todas llevan a una misma represión a una misma dictadura aún así Maduro sacando pecho dijo en nombre del pueblo venezolano en buen nombre de la revolución bolivariana felicito al presidente Vladimir Putin por la contundente victoria del partido Rusia Unida en las elecciones regionales y municipales del pasado fin de semana un contundente respaldo del pueblo ruso que ratifica indiscutible liderazgo de acuerdo a los resultados pasados vuelvo y digo pues obviamente ante esa cobertura ante esa forma de llevar los comicios y ante esa forma de, de represión de tiranía, de dictadura pues lo que decía lo dijimos en Venezuela, lo dijimos en Nicaragua, ahora lo decimos en Rusia antes de que llegaran al conteo de votos ya se sabía quién era el ganador de acuerdo a los resultados fueron elegidos 30.668 candidatos para cargos municipales y regionales con amplia mayoría para la formación oficialista que ganó las gobernaciones oiga, oígase bien, en 12 de las 14 en disputa o sea, dejaron dos y me imagino que las dos es por ahí algún pueblito así algo, un corregimiento pequeño Dimitri Medvedev, es presidente y subjefe del Consejo de Seguridad ruso, dijo los comicios corresponden con la legislación electoral mientras las infracciones puntuales serán investigadas bueno, eso el papel aguanta todo sabemos y lo digo, sabemos que eso es el pan diario de cada día cuando se está hablando de dictaduras. Según él, apoyo a la formación que preside prueba que las autoridades van por el camino, por el buen camino, incluida su política hacia Ucrania, donde transcurre desde febrero una operación militar especial que ha dejado más de mil civiles muertos. O sea, según lo que están diciendo estos... Eh, honorables representantes de las naciones en este caso rusa, el pueblo se manifestó en favor y apoyando y aplaudiendo de que ya van 7 mil civiles muertos en ucrania ustedes creen esa, esa situación opinión compartida por el el portavoz del kremlin quien opinó que el resultado de los gobernadores oficialistas demuestra que los ciudadanos respaldan el curso oficial. Maduro con una postura similar subrayó que los re resultados ratifican el liderazgo indiscutible de Putin, a quien ha reiterado su respaldo desde el comienzo de la invasión a Ucrania. La comunidad internacional y los defensores de derechos humanos sostienen lo contrario. Vuelvo y digo, ¿será que el pueblo ruso aplaude y apoya esa invasión a Ucrania? ¿Será que ese pueblo ruso apoya que en este momento hay más de 7000 civiles muertos? Y ojo, los 7000 civiles muertos hay ancianos, hay señoras embarazadas, hay niños. Y ojo, no solamente ucranianos, también rusos. O sea, que maten a mi compatriota y que maten a mi hermano del, del siguiente país, eso es como yo ir a festejar de que maten un hermano colombiano y que a la vez maten un hermano venezolano, no, porque uno es mi compatriota y el otro es mi hermano, ambos somos hijos de una madre, ambos tenemos familia, ambos tenemos proyectos, ambos tenemos miras, ilusiones, tenemos padres, esposas, hijos, ustedes creen a la realidad que el pueblo ruso apoyó eso que dicen, que se vio en las urnas. Es para pensarlo. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.